Desde el Renacimiento, surgió en Europa una moda muy peculiar, pegarse trozos de tela en la cara. Los caballeros se cubrían las cicatrices de batalla, reflejo de su heroísmo, aunque nunca hubieran luchado. Las mujeres, por coquetería, simulando lunares, transmitiendo mensajes con ellos o haciendo dibujos con ellos. Pero mantuvo éxito durante siglos, gracias no solo a la guerra, sino a la sífilis y la viruela. Cuando se inventó la vacuna de la viruela... Su uso cayó drásticamente.